y es que la revancha para Pumas llegó muy rápido, apenas tres días después de la eliminación copera a manos de Santos Laguna, los felinos tendrán la posibilidad de que quien se las pague sea el mismo que se las hizo, por si fuera poco, el juego tendrá un aderezo extra, pues los auriazules buscarán conservar el liderato de la competencia. Será la tercera vez que estas escuadras se enfrenten en el 2020, situación que pinta para convertirse en un partido espectacular. La primera fue la semana pasada, cuando Santos Laguna ganó por marcador de 4 a 2 en el territorio Santos Modelo, en duelo correspondiente a la ida de los octavos de final. El segundo duelo fue el pasado miércoles, Pumas ganó 2 a 1, mas no fue suficiente y quedó fuera de la copa. Ambas escuadras tendrán una posible baja en la zona defensiva, Nicolás Freire y Félix Torres, el jugador de Pumas debido a molestias en la rodilla, sin embargo su recuperación ha avanzado rápido y podría ser convocado si Michel González lo cree pertinente. El jugador de los guerreros tuvo una sobrecarga muscular y también dependerá de su evolución que pueda participar en el duelo de la fecha 4. Pumas quiere mantener el buen arranque de su campaña, sin embargo, Santos está herido en su orgullo, al menos en la liga. Pasó de ser el mejor de la campaña anterior a solamente haber sumado tres unidades de nueve posibles. Actualmente, Santos se encuentra en la posición número 15 de la tabla general, por lo que de ganar, subiría 3 o 4 posiciones, tal vez más, y esto dependerá de los resultados de los otros partidos. Pero bueno, el partido se llevará a cabo este sábado primero de febrero del 2020, en punto de las 9 horas de la noche en el estadio TSM Corona. El canal por donde podrá seguir en vivo la transmisión será solamente por Fox Sports 2,